Gastón Nieto que jugó como titular Marcó el gol que le dio la victoria al Deportivo Español Y, y le dio un, realmente un, una alegría eh, enorme ¿no? A la afición del Deportivo Español ¿eh? Que siempre eh, acompaña a los canteranos No tienen ese plus, los, los chicos que, que se ponen la roja Vamos a dialogar con Gastón Nieto ¿eh? Eh, Buenas noches Gastón, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo bueno, eh, contanos, ¿no? ¿Esa noche pudiste dormir? Y la verdad que, que estuvo difícil, porque, porque nada, la verdad que fue un día, día soñado, un día que nada, que, que un chico como, como yo, digamos, lo, lo busca desde, desde que arranca a jugar al fútbol. Y, y nada, estuvo, estuvo difícil, pero, pero se, pudo, se pudo descansar. Gastón, cuando convertiste el gol, ¿qué fue lo primero que pensaste? Más allá del griterío que de te tus compañeros. Y sí, no, fue, fue un poco de todo. En la gente, en nosotros, digamos, en, en mis compañeros y, y bueno, también en, en mi familia. Y, y bueno, mi, en la gente que, que me pudo ir a ver en ese día. Fue, fue un poco de todo, creo yo. Gastón, eh, esta victoria me imagino que pegó positivamente en el grupo de jugadores, ¿no? Eh, para poder trabajar con más confianza de cara a todo lo que viene. Sí, sí, obvio. Eh, Esta victoria la necesitábamos, eh, fue fundamental. Y, y bueno, creo que, que va a ser fundamental también para, para lo que resta de esta pri primera ronda, para, para bueno, poder terminarlo más lo más alto posible eh, en esta primera ronda y, y bueno y después arrancar con todo en la segunda para para poder lograr el, el ascenso. Gastón, ¿qué fue lo mejor que tuvo español eh, para ganar el derby? Y yo creo que, que jugamos un, un buen partido eh, en todas las líneas. Eh, corrimos 95 minutos, corrimos y también hubo juego. Yo creo que, que jugamos mejor que el rival y, y bueno nada, eh, creo que el sacrificio que, que hicimos en todas las líneas fue lo que lo que nos llevó a ganar el, el partido eh, Había que correr, ¿no? estos partidos, había que meter pero vos decías, no, también había que jugar y el equipo de principio a fin fue protagonista ¿no? como como marca la historia en un clásico donde se ven los pingos Sí, sí, tal cual eh, fuimos protagonistas nosotros, en nuestra lancha, eh, fuimos mejores, creo que generamos eh, arriba de siete o ocho eh, situaciones de goles y, y yo creo que recibieron pues, una o dos eh, pero, pero sí, fuimos mejores en, en, en lo físico, en el juego y, y bueno, se nos, nos pudo dar. Gastón, ¿cuáles eh, o cuáles? Son los rivales españoles. ¿Es Milan, es Skypole, es San Martín de Busaco o es el mismo español? Y, mira, qué sé yo, no sabría decirte, eh, es un, un torneo que, que está para cualquiera. Eh, el equipo que gana dos o tres partidos seguidos se, se, se pone ahí en la punta y, y bueno, es, es lo que buscamos nosotros. Nosotros venimos a una victoria, ahora tenemos descanso y. Y bueno, la semana que viene vamos a ir a, a la cancha de Claypole a, a buscar los tres puntos para para, bueno, para estar más hasta arriba en, en la tabla. Gastón, si la memoria no me falla, este fue el segundo partido que jugaste como, como titular para el Deportivo Español. ¿Te sentís muy cómodo dentro del campo de juego? Sí, sí, la verdad es que, que muy cómodo, tanto... El primer partido contra JJ, como como el otro día, de local contra, contra Italiano, me sentí cómodo. El primer partido capaz que el tema del debut eh, y, y todo, llegó un momento que creo que a los 70 minutos me, me acalampé, pero, pero el otro día lo, lo pude terminar bien y me agarré que muy, muy contento. Castón, eh, bueno, hace un ratito se conoció la, la noticia de que, en realidad esta semana, ¿no? De que el paraguayo eh, va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Eh, Agustín Ríos arrastra esa molestia meniscal. Eh, bueno, es una posibilidad para que te puedas asentar, ¿no? En la saga defensiva. Sí, sí, obvio. Justo esta esta semana, bueno, como, como decís vos, ahí en el puesto... Eh, hay algunos compañeros que, que, que bueno, que tienen un par de lesiones y, bueno, me tocó jugar y, y, bueno, siempre uno trata de hacerlo lo mejor posible para para poder poder seguir jugando y, y seguir tomando eh, la confianza. Gastón, Gastón, una victoria así en un clásico de local eh, invita a, a soñar con que este equipo puede dar mucho más y puede seguir creciendo en la puntuación, en la tabla de posiciones? Sí, sí, okay. yo creo que lo que se dio el domingo ahí en, en el Estadio España es, es algo muy positivo. Eh, el, el equipo tuvo tuvo para, carácter para para sacar el, el partido adelante. Eh, justo, bueno, partidos anteriores de local no se nos estaban dando tanto los resultados. El último con Luján, eh, bueno, pudimos cortar esa racha. Pero bueno, el, el otro día eh, con Italiano fue otra muestra del de, de carácter que, que tiene el grupo y, y para lo, lo que está, para que está para pelear. Gastón, eh, ¿están pensando en la Copa Argentina? ¿En enfrentar a Vélez? y siempre se piensa en, en, en el rival, la final que tiene la va, pero bueno, nosotros estamos enfocados... Ahora nos toca play así que ahora toda esta semana y la semana que viene enfocado en este partido, pero, pero bueno, no te voy a mentir que, que se mira de reojo. Bien, Gastón, eh, te agradecemos esta, esta charla con nosotros. Realmente eh, con tu gol hiciste eh, vibrar a, a todo el mundo deportivo español, a nosotros a la distancia, estábamos cerca también de alguna forma. Eh, y lo último que quiero preguntarte no, este, en este primer clásico tuyo, no, se vive de una forma muy especial, imagino, la, la efervescencia ¿no? la, el cosquilleo ese no, de jugar los partidos más allá de la concentración de estar este, muy encendido no, con, con el corazón caliente ¿no? Sí, sí, una locura eh, todo desde el minuto que, que me enteré que iba a jugar hasta minutos antes de eh, que arriba la pelota eran miles de sensaciones que eh, bueno, no, no se pueden explicar eh, pero sí muy, muy contento nada. Gastón, un abrazo, ¿eh? un abrazo enorme y, y esperemos que Español pueda encontrar la regularidad necesaria para poder pelear arriba y, y lograr el, el anhelado ascenso. Dale, esperemos, esperemos. Saludos. Ahí estaba el juvenil. Gastón Nieto, el autor del gol que le dio la victoria al deportivo español en el clásico de las dos penínsulas ante italiano.